Bueno, estamos con Nora Benítez, maestra ya jubilada, bueno, pero que nos va a contar un poco de lo que es la, la historia de la Escuela 105. ¿Cómo fueron esos comienzos, Nora? Bueno, el, en el año 47, la Escuela eh, 105 se fundó como Escuela de Varones, y funcionando en el, mismo local, en el mismo local con la Escuela 39. Después, a los pocos meses, ya comenzó a ser Escuela Mixta. Y, Meses después de haberse fundado, ya desde el año 47, enseguida se comenzaron todos los, los trámites y las idas y vueltas para lo, lograr un edificio propio. Bueno, esto, esto fue hasta el año 94, 95, me dicen las compañeras más jóvenes, este, en que logramos, como decían ellas, eh, venir a nuestra casa. Mi vida como en la escuela 105 como alumna, como alumno mi compañero de la vida, como, con mi hija, como maestra, porque me recibí, comencé a trabajar en la 105, eh, después cuando terminé el curso de directores también, comencé a trabajar en la Escuela 105 y no solo eso, sino que tuve el gran honor y la emoción y el privilegio de poder inaugurar este hermosísimo edificio, ¿no? ¿Qué anécdota tiene? No sé si quiere prefiere como alumna, como maestra, como directora. Mira, tengo de todas, si fuera a contar de todas como alumna, como maestra, como directora, pero voy a decir una. Este edificio se inauguró en vacaciones, en enero, en febrero, en enero creo que fue, en enero. Claro, estábamos en vacaciones. Entonces, se hizo algo que, que con personas con lo que siempre podemos contar y que son los que están siempre codo a codo con la educación. ...y con las necesidades de las escuelas, con los docentes, con el personal no docente... ...y con los padres y con la comunidad, porque esta escuela se inauguró así... ...todas las maestras, los padres, comisión de fomento, la comunidad... ...vinimos a trabajar en vacaciones y cuando se inauguró... ...estaban todas las instituciones de la ciudad representadas con sus abanderados para el acto de inauguración. Entonces, esto es codo a codo lo que lo hicimos. Contenta, me imagino, va a participar de estos 75 años también. Mirá, cuando las muchachas me llamaron y me dijeron, no sabía si reírme, si llorar o okay, qué, porque además emoción, orgullo, todo eso que lo siente, ¿no? Bueno, Patricia, ¿cómo está funcionando hoy la escuela? ¿Cuántos alumnos concurren? Bueno, al día de hoy hay 265 niños, eh, ha fluctuado el tema de, del alumnado a lo largo de los años. Este año tenemos una particularidad que solo este, trabajamos con primero a sexto año los cargos de inicial que habían dos, de inicial 4 inicial 5, ya este, no están más en la institución porque bueno, a nivel nacional hubo un descenso de, de la población y, y bueno los cargos se han ido eh, moviendo hacia otras instituciones, particularmente el de inicial 5 está en el Jardín 72. Eso ha llevado que nosotros este año eh, trabajemos en conjunto con el Jardín 72 para poder... Este, Luego, el próximo año, pensamos recibir a los niños de, de primer año, ¿verdad? Funciona bajo la modalidad de tiempo completo. Sí. ¿Qué implica eso? Ellos ingresan 8.30 eh, hasta las 16, donde tienen las tres comidas, eh, desayuno, almuerzo, merienda. Este, tienen clase de inglés, de expresión corporal, teatro. Este año la, la modalidad este, teníamos expresión musical, la profesora se jubiló y a partir de este año tenemos teatro. Eh, educación física, en inglés, que ya lo dije. También este, se desarrollan talleres a través de, de proyectos que crean los maestros. Y se trabaja en duplas este, eh, con otro, con los, el maestro, con el profesor o, o en duplas con maestros del, del mismo grado. Muy bien, bueno, y en este caso Araceli, actual directora, ¿cómo se viene preparando el festejo? Eh, bueno, estamos, este, por ejemplo, ensayando canciones eh, para el acto protocolar eh, con la ayuda de Sirley, que era la profesora de música, que estaba este, hasta el año pasado. Eh, también hay un pericón este, que lo van a bailar los niños. Y bueno, hay un coro, un coro que, que también está formado por, por niños de acá de esta escuela. ¿Cómo lo viven los niños? ¿Tienen entusiasmo de, de, de ese día? Sí, claro, están muy entusiasmados, sí, sí. Este, están saliendo todos los ensayos preciosos, así que este, los, vamos, los esperamos ahora para el 21, eh, que va, va a ser el acto a las, a las 14 y 30 horas. Y bueno, después del acto, eh, las maestras tienen preparado también este, muchas actividades en sus salones, tipo exposiciones, este, bueno, distinto tipo de, de trabajo de los niños también. Y, bueno, que esperamos que, que sea el agrado de la comunidad, ¿verdad? La invitación es abierta, ¿no? A todos quienes quieran participar. Hablo de exalumnos, exmaestros. ahí está sí claro. Esperamos a todos los exalumnos de la escuela, a todos los exmaestros y, bueno, y además demás autoridades de primaria también.